Empieza en 50, izquierda 6, sobre rasante 80. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 50, izquierda 6, sobre rasante. 80, derecha 5, sobre rasante. Para engaño izquierda 4, derecha 2, sobre rasante larga. Y a fondo al centro, sobre salto. 50, Izquierda 6, sobre Babén, 200. Giro, no se ve horquilla izquierda. Se abre 120. Derecha 6, sobre Rasante larga, 250. No se ve horquilla a la izquierda. Horquilla abierta, derecha, cuesta arriba. 100. No atajes derecha, 5. Para izquierda, 4. Larga, se abre. Frena derecha, 4. Sobre rasante, bache. Para no se ve, horquilla izquierda. Para horquilla derecha se abre, 50. Derecha, 4. Muy larga, se cierra. Para izquierda 4, muy larga, se cierra 3. Para derecha 4, sobre rasante larga, se cierra. Para izquierda 5. Para derecha 4, se cierra 60 sobre rasante. Izquierda 6, 50. Horquilla derecha, ojo, matajes. No Para horquilla abierta izquierda. 120, sobre rasante, escuadra derecha se abre sobre rasante, 200, sigue a la derecha, para giro a la izquierda, 4, se abre a fondo sobre rasante, para ojo, sigue a la derecha sobre rasante, para no atajes izquierda, 4, larga, se cierra, 3, se cierra y sigue a la derecha, 50, Izquierda, 6, 100. Derecha, 4, se cierra sobre rasante, 120. Giro a la derecha, 3, se cierra. No atajes, izquierda, 4, muy larga. Se abre sobre rasante, 100. Giro a la derecha, 4, no atajes. Para giro izquierda, 1. 200. Derecha 4, larga, frena 30, tiro no se ve, escuadra izquierda. Se abre sobre rasante, cuesta arriba, para izquierda 5, larga, para derecha 5, larga, se cierra 3, no atajes. Se abre 100, izquierda 4, se cierra sobre baches, 50, para meta, cuadra izquierda y paramos. ¿Cómo fue el coche en esa etapa? ¿Quieres hacer algún cambio en la siguiente área de servicio?